Buenas tardes, ¿cómo estamos? Otra vez Muy ya ansioso de presentar a nuestro próximo invitado que es nada más y nada menos que don Miguel Oliver Buenas tardes Miguel ¿Qué tal Julio? Buenas tardes, buenas noches ya casi aquí en, en España sí, Aquí ya es de noche, es verdad Nos han puesto los últimos ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, muy bien, sí bueno, me alegro, me alegro. En el paredón. Sí, ya te veo, ya te veo, muy bien. En el paredón, perfecto, pues perfecto, me parece perfecto. Pues bueno, amigos, eh, primero de nada, muchas gracias por estar aquí otra vez. Esta es la última presentación que vamos a hacer en español en esta conferencia global de Mautic de 2021. Como hemos ido adelantando en las primeras dos, hemos arrancado. Eh, con una presentación un poco a nivel de usuario y de la experiencia del usuario eh, de migrar de diferentes sistemas a Mautic. Luego pasamos ya a, también un poco a nivel usuario, pero ya un poco más en profundidad, a destripar esa combinación de WordPress con Mautic. Y ahora Miguel eh, va a entrar más en profundidad y completamente detallado y paso a paso a, a, a, a explicarnos... Eh, cómo hacer una instalación a nivel local este, de, de, to, de, de MAUTIC para poder hacer un entorno de pruebas. Entonces, para que no hubiera ningún fallo y nos garantizáramos de que todo quedara perfectamente bien, tenemos esa presentación grabada, pero de repente, Miguel, sí que quieres hacer una pequeña avanzadilla sobre lo que vamos a ver y luego bueno, estar pendiente para las preguntas y eso que nos puedan hacer para contestar al final. Sí, básicamente el, el propósito de esta pequeña charla es que la gente pueda instalar un entorno de Mautic en su ordenador al efecto de no tener que contratar ningún servicio adicional a, a la hora de probar. Entonces tú lo montas en tu ordenador, haces todas las pruebas que quieras eh, y luego pues simplemente puedes trasladar lo que has instalado en tu ordenador al entorno de producción y simulando incluso una, una URL eh, ficticia que podría ser la, la definitiva en producción. Hola, Bien, buenos días. Perfecto. Eh... Pues aquí tenemos entonces este, a la grabación de, de Miguel. Eh, si quieres, Miguel, si no tienes nada más que decir, pasamos directamente a la grabación y que la gente disfrute de la presentación y luego ya hablamos eh, con las preguntas y eso. Hola, buenos días. Eh, yo soy Miguel Oliver, eh, socio soy colaborador con DigiRiders y he venido aquí esta tarde a este evento en castellano para haceros una pequeña presentación de cómo eh, instalar y empezar a trabajar con el entorno de MAUTIC en Windows, eh, haciendo que en local tengáis una URL así, igualita que la de producción, al efecto de que no tengáis que, que tocar el entorno de producción para hacer todo, todas las pruebas o test o, o programar algunos plugins o temas que queráis para vuestro entorno de MAUTIC primeramente eh, voy a enseñaros la agenda que vamos, de lo que vamos a hablar hoy tenéis la presentación que está sucediendo ahora mismo luego os hablaré un poco del software necesario y luego cómo se instalan estas diferentes herramientas que hacen falta y cómo se configura primeramente el entorno de desarrollo lo podéis instalar en una máquina virtual en vuestro ordenador, para eso podéis utilizar Vbox o VMWare que son herramientas gratuitas Vale, en este caso yo no, lo voy, no las voy a utilizar pero que sepáis que podéis utilizar también máquinas virtuales os voy a enseñar un par de ellas si venéis aquí y ponéis eh, VirtualBox por ejemplo VirtualBox que es una herramienta eh, Apache totalmente gratuita podéis descargarosla e instalar eh, vuestro entorno de, de pruebas en una máquina virtual para no tocar en absoluto vuestro entorno de desarrollo también tenéis eh, VMware en VMWare aquí tendréis también vuestro, podéis descargaros el entorno de, de pruebas para y trabajar con él. Vale. No es el objeto de, del training de hoy, así que vamos a focalizarnos en el software necesario para que funcione nuestro amigo Mautic. Inicialmente lo que necesitamos es tener una versión de Champ, que Champ eh, es un, un software eh, que nos va a instalar tanto el servidor de correo como el servidor de Apache, donde van a correr las páginas PHPs, que es eh, lo que está desarrollado Mautic. ¿Vale? Y también nos va a instalar eh, todo este entorno de desarrollo en una sola herramienta. No vamos a tener que estar andando, descargando y configurando todos los tres, sino que este el champ nos proporciona todas estas cosas en una sola instalación, con lo que es muy indicado para entornos de desarrollo. Ya en entornos de producción no, no os lo recomiendo, pero para entornos de desarrollo es lo más rápido. Venimos aquí a champ y nos lo vamos a descargar en la versión para windows y yo echamos aquí y nos vamos a descargar la versión Uy, me he ido al blog, perdonar vamos a ver las versiones, descargar, dónde está el botoncito chat para windows con php 8.6 mi recomendación es no instalar la versión de php 8 porque Mautic no es totalmente compatible con lo que nos vamos a ir a descargar otras versiones. Nos venimos aquí, nos miramos la versión más alta que, que funciona en Mautic, que en la 7.4, funciona perfectamente y nos vamos a descargar esta. No descargar la 8.0 porque no está totalmente probado. Nos descargamos la versión, esperamos unos segundillos, ¡pum, pum, pum! Viene cargándose y ya la tenemos aquí. vamos a donde se descarga en el directorio de downloads, como podéis ver aquí, vale, le damos el botoncito de instalar, donde se ha ido, yo juraría que le he dado a instalar, si sí, está pensando, y aquí lo tenemos, ya está llegando le damos a instalar un momento aquí lo tenemos aquí está, como veis Champ está proporcionado por Bitnami ¿vale? que es una empresa que desarrolla el paquete de Champ le damos a siguiente y aquí podéis cu ver cuáles son las herramientas y los componentes que CHAM nos proporciona. El MySQL, el Filecilla, que es un, un servidor de FTP que no nos hace falta, con lo que lo deshabilitamos. El Mercury que es un servidor de correo que sí nos va a hacer falta. El Toncap no nos hace falta. El Perl no nos hace falta porque Mautic está en PHP. El phpMyAdmin eh, es una herramienta en PHP para el acceso a la base de datos. Yo la suelo instalar por no instalar otro tipo de herramientas para el acceso. Inicialmente en Mautic no nos va a hacer falta, a no ser que entréis en modo desarrollo. Quitamos estos dos: el Web Analyzer y el Fake Send Mail, porque el objetivo de este es probar en un correo real, en un servidor de correo real. Y estas son las herramientas que tenéis que seleccionar para que instale Chuck el botoncito, lo instalamos en el folder de Champ podéis seleccionar en qué idioma lo podéis instalar en inglés o en alemán, yo os recomiendo el inglés que es más común y más fácil para casi todo el mundo next, next, next y lo vamos instalando tarda un poquito venga, hop, hop, hop está desempaquetando como estáis viendo lo estoy haciendo todo en tiempo real al efecto de que sepáis más o menos lo, los tiempos que tarda. Este es un i7 con 8 GB que es una máquina no muy potente pero adecuada para los tipos de pruebas. Es, para, es un portátil con lo que va un pelín más de espacio. Que, pero veis, va instalando, está desempaquetando. Bitnami también proporciona un montón de herramientas como y de paquetes instalables, Mautic no es uno de ellos. Igual en el futuro está disponible, pero en este momento no lo está. Vamos desempaquetando. Mientras tanto comentaros que, que que como podéis ver vamos a instalar ahora a configurar el Apache, vale. Para ello vamos a generar una página que podría ser, por ejemplo, mautic.digiriders.net. -ra -digi Digiriders.net Mautic .digi va a ser el dominio que vamos a utilizar. Es un dominio que es, que es ficticio, que no existe, pero podría ser nuestro entorno de producción. Podríamos tener Mautic 1, Mautic 2, Mautic 3 e ir generando diferentes entornos de producción o de pruebas a nivel local. Vale. Vamos a ver si ha terminado ya. Casi, casi. Entonces, bueno, os voy a enseñar cómo configurar esto de aquí en local sin tener el dominio DigitRiders.net en vuestro en una máquina local. Entonces, cuando mováis a producción tal cual esté en vuestra máquina local, es como funcionará en vuestra máquina de producción, porque vais a estar utilizando exactamente la misma URL para ambos entornos. Bueno, está tardando un pelín más de lo que tenía previsto inicialmente, pero bueno, van llegando los bits poco a poco. Si no, le pegaremos un corte. No hay problema, pum pom pom, okay, parece ser que está acabando. Y configurando, creando el desinstalador. Muy bien, ya lo tenemos, por fin. Tiene un pequeño panel de control que es muy útil para arrancar y parar el servidor web vamos a dejarlo que vamos a empezar... vamos a arrancar la hora para que veáis qué pinta tiene le damos así y el panel de control de champ es algo como esto aquí tenemos los tres servidores que hemos instalado de ellos tenemos el apache tenemos el mysql y tenemos el mercury que es el servidor de correo si le damos al botoncito de start lo arrancaremos en este momento y cuando vamos al localhost que es nuestra máquina, veremos aquí que el champ está vivito y coleando y proporciona estas herramientas Apache, MariaDB y PHP el Perl no está instalado porque no lo vamos a utilizar y no lo seleccionamos en el arranque, veis que está vivito y coleando champ instalado, muy bien y ahora vamos a pasar a según nuestra guía, vamos a pasar a, aquí lo tenéis, configurar el Apache sobre esta URL. Lo primero que tenemos que hacer es eh, engañar a nuestro sistema, porque si no, cuando ponemos esta dirección de correo, perdón, esta, direc esta dirección de dominio, irá a buscar a Internet y preguntarle a Internet cuál es la IP de este, de este servidor. Entonces hay que engañar al sistema, al Windows, para que vaya a buscarlo en nuestra máquina, en nuestro localhost, en vez de salir a Internet. Para ello, vamos a irnos a nuestro, nuestro navegador de Internet, a este equipo. Vamos a ir a Windows, C Windows. Vamos a ir a. ¿Dónde está esto? A System 32. Buscamos el directorio etc, si no me engaño. Ah, oh, perdón, es el drivers. Es el directorio drivers. existen 32 Drivers. Vale. Y aquí existirá. A ver ¿Dónde anda? Pum, pum, pum, Aquí está el ETC host y aquí lo hablaremos con el blog de notas. Le vamos a aceptar, y aquí es donde vamos a poner la dirección fake. Quitamos esta que yo tenía de unas pruebas anteriores y le ponemos mautic.digiriders.net y quitamos el, la almohadilla. Con esto lo que conseguimos es que cuando tecleemos mautic.digiriders.net el sistema lo resolverá como esta IP fija que viene, qué casualidad, viene a ser nuestro localhost, nuestra máquina. Le damos a grabar. Y ya lo tenemos. Lo volvemos a abrir para comprobar que Windows lo ha grabado correctamente. Y aquí lo tenemos. Al efecto de cuando abramos una pequeñita consola y hagamos un pin a mautic.digiriders.net vamos a ver que resuelve la máquina como nuestro localhost. En vez de ir a internet a buscar digiriders.net que sería el dominio, pues viene a buscar aquí en nuestra máquina local. Muy bien, ya tenemos el Apache. Ahora falta apuntar el Apache a esta dirección. Bueno, ahora vamos a pasar a configurar el virtual host, multi .net, dentro del Apache. Para ello vamos a abrir el, la, el explorador de archivos. Vamos a ir al directorio C, dentro de C, champ, Apache configuración, directorio extra, y aquí localizamos el fichero vhosts.conf, el cual abrimos, y aquí debajo vamos a teclear exactamente lo que tenemos aquí. Vamos a leer por el puerto 80, el, mi correo como el administrador del servidor, este es el directorio donde vamos a copiar los ficheros de Mautic, luego tenemos el nombre de, del, del directorio virtual, que es mautic.dudriders.net, el dominio virtual. Y luego tenemos los dos ficheritos de configuración de los logs. Grabamos este fichero, lo salvamos y vamos a resetear el Apache para que lea la configuración. Paramos el Apache, lo volvemos a arrancar y comprobamos que el directorio que hemos creado existe. Venimos aquí a htdocs, directorio mautic no existe, con lo que lo vamos a crear nuevo, carpeta, Mautic, aquí es donde copiaremos todos los ficheros de Mautic, venimos aquí, vamos a MauticDigitales.net, y veis, aquí el, sale el contenido de este directorio que acabamos de crear, que actualmente está vacío. Para ello vamos a copiar eh, los ficheros de, de Mautic aquí y os voy a enseñar dónde descargarlos. Nos venimos aquí a Mautic, Mautic Download y aquí os bajáis la última versión. Os registráis, descargáis el fichero y os quedará algo tal cual como vamos aquí a descargar. Aquí lo tenéis, este ficherito es el que yo me he descargado previamente y si lo abrimos... Podremos comprobar, como veis es bastante grande y tiene un montón de ficheros dentro, ficheros pequeños, que es lo que más le cuesta al ordenador, mover ficheros pequeños, o que tiene que acceder a cada uno de ellos uno a uno, mientras, tan, mientras que tienes un fichero grande, aunque tenga mucha mucho tamaño, es solo un acceso. Está leyendo los ficheros, vamos a ver dentro del ficherito zip en el navegador. Hop, hop, hop, amigo Windows. Un momentón, aquí lo tenemos. Esto es todo lo que tenemos dentro de este fichero zip que nos hemos descargado. de Pouty. Lo copiamos. O simplemente le dais aquí a copiar y pegar o extraer todo. Yo ya lo he extraído previamente porque es un proceso lento y me lo he copiado al directorio. Aquí lo tenemos, C, en mi directorio Champ. Aquí en el directorio de pruebas aquí ya me lo había descargado mautic como podéis ver es lo mismo que teníamos anteriormente con lo que voy a renombrar este directorio a mautic vosotros lo que tenéis que hacer es el contenido de ese zip copiarlo en mautic yo ya lo he hecho antes porque es un proceso lento tarda unos 10 minutitos y Dependiendo de la potencia de vuestro ordenador, y no me apetecía perder ese tiempo aquí con vosotros, que lo podemos aprovechar en otras cosas. Cuando vemos aquí a Mautic, y vamos a proceder a la instalación de Mautic en la máquina. Bueno, y después de esperar un poquitín, porque había muchas cosas que cargar, vemos que Mautic está preparado para instalar. Instalar aquí en Mautic.duriders.net, que es donde habíamos puesto. Vamos a ver el siguiente paso. A ver, y aquí tenemos vamos a configurarlo, ¿vale? la instalación PDA en el localhost, la base de datos vamos a llamar a nuestra base de datos Mautic no hace falta prefijo el usuario root, porque en champ el usuario de MySQL se llama root y no tiene password inicialmente. Y le damos a Next a ver qué ocurre. Está verificando para crear la base de datos. Como veis, muy sencillo. Internal Server Error. Uh, Vamos a ver qué es lo que ocurre. Seguramente la base de datos no está cargada. Pues parece ser que, ups, tenemos un problemita. Vamos a ver qué está ocurriendo. Y si nos vamos aquí a nuestro panel de champ, vemos que nuestro servidor de MySQL está parado. Con lo que es imposible llegar a conectar con él. Lo arrancamos. Y vamos a volverlo a intentar. Le damos a Next Step. Ok. Otra vez. Ahora debería conectarse y crear la base de datos sin ningún problema. Está creándose en este momento. Y aquí lo tenemos. Vale. Eh, se ha creado la base de datos y Mautic está listo para ser utilizado. Para ello habrá que crear un nombre de administrador. Vamos a llamarle administrador. Vamos a llamarle Mauticon. Venga, Mauticon admin, y el password, uno facilito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nunca pongáis este password, pero bueno, para pruebas, más que suficiente. mi nombre, vamos a poner, mi nombre es Mautic, Mautic, pruebas. Y mi correo, vamos a utilizar el mío de DigiRiders, y le damos a next steps está configurando voy a guardar la contraseña porque para una serie para una prueba es suficiente y vamos a configurar el servidor de correo vale que va a ser el localhost localhost es decir el propio servidor y el puerto smtp es el 25 y le damos a configurar. En este caso para pruebas no hemos puesto ni encriptación ni... Y aquí tenemos a Mautic funcionando. Le damos a lo que habíamos puesto antes. Le damos al login. Tardará un poquito la primera vez porque se está cargando la caché y todas estas cosas. Tardará un poquitín. Y aquí tenemos nuestro Mautic funcionando en local. Con una URL ficticia, que si le hemos puesto igualita que la de producción, pues simplemente podemos mover nuestra base de datos y nuestros ficheros de Mautic, una vez lo tengamos todo funcionando y configurado. ¿Vale? Los podemos mover a... Uy, ¿qué pasa aquí? Que el vídeo se ve raro, raro, raro. En fin? Ahí estoy otra vez, como un campeón. Venga. Venga, ahora vamos a configurar lo que es el, el Mautic. Vamos a mautic.griders.net, que debe estar aquí. Aquí lo tenemos en el dashboard. Mautic pruebas, que es el usuario que habíamos creado previamente. Nos vamos aquí a System Configuration. Está cargando. Hop, hop, hop. Y aquí lo tenemos. Vamos a comprobar aquí que el time zone sea Madrid. Si estáis en Colombia, ponéis Colombia o México o lo que queráis, allá donde estéis. Vamos a configurar también el, el idioma. Vamos a poner el español. Posiblemente ponga Spanish, así es. Pues seleccionar vuestro, de vuestro que queráis aquí, el que te ponemos el español de España y lo vamos a grabar, aquí arriba aplicamos los cambios, esperamos unos segundillos y se habrá configurado para esta zona horaria y para el idioma español como podéis comprobar una gran decepción porque aparece todo en, en inglés y nosotros habíamos configurado el castellano, para cargarlo desde el principio habrá que salir de la aplicación y volver a entrar como veis aquí ya aparece todo en castellano volvemos a entrar y mantenerlo conectado porque para un blog de, para pruebas es suficiente y aquí ya podéis tener o ya tenéis vuestro Mautic en castellano lo siguiente que vamos a mirar de cómo se configura es el servidor de correo primero vamos a ir a Mautic configuración vamos a comprobar si el correo está correctamente configurado aquí lo tenemos en las, dentro de las opciones tenemos la configuración de correo electrónico pinchamos aquí comprobamos que la dirección que hemos puesto aquí para los rebotes y todo es correcto vamos a utilizar como servidor de correo localhost porque se trata de un entorno de, de pruebas con lo que todos los correos que lance mautic irán contra el localhost nuestra propia máquina el puerto del de, SMTP es el puerto 25, y como es en local, no vamos a utilizar ningún tipo de encriptación ni nada de esto. Y aquí, después de configurarlo, vamos a realizar unas pruebas de conexión y de correo y de correo electrónico de envío. Venga, vamos a ver cómo se llega a la, al correo. Como veis, aquí está nuestro Mercury está parado, con lo que si hago un intento de probar la conexión, va a fallar porque no está encendido, nos cuesta que no puede conectarse, efectivamente está parado nuestro, nuestro Mercury, así que lo vamos a arrancar y vamos a ver cómo se configura el Mercury, le damos a admin y nos presenta todas estas pantallas y todas las características que tiene. Inicialmente no las vamos a utilizar todas ellas, con lo que Vamos aquí a Configuration Protocol Modules, lo siento por el, por el inglés. Desactivamos el SMTP, activamos el MSP Reliant Client y desactivamos el resto de opciones que no nos van a hacer falta para nuestro servidor de pruebas. Con todo ello, todas estas ventanas se van a cerrar la mayoría. Vamos a salir del fichero se ha parado el admin, lo volvemos a arrancar, vamos al administrador y como veis solo se levanta el puerto 25 que es justamente el SMTP, si le damos aquí a que haga, ponga todas las pantallitas en, en modo cuadrante ves que solo hay tres activas que son el core process, el SMTP server y el client con estas tres funcionalidades del, del servidor de correo haremos que nuestro Mautic funciona vamos a configurar cada una de ellas Primero vamos al Mercury Core, Core Processes, vamos aquí, es este de aquí. Lo abrimos y aquí previamente ponemos Internet Name for this system, el MautiDriders.net, que es el que nuestra URL que hemos configurado en el fichero de host y aquí vamos a desactivar todas las opciones excepto esta del Postmaster. En caso de algún error o algún problema, el Postmaster recibirá un correo informando de lo que está pasando seguidamente vamos a ver la configuración del SMTP vamos al SMTP server, es este de aquí lo abrimos en fin, esto es un nombre para, para nosotros mismos, es el servidor de localhost y vamos a comprobar que todas estas opciones están desactivadas excepto la primera y aquí en conexión vamos a ver que vamos a configurar para que solo se conecte nuestra máquina con lo que aquí ponemos estas direcciones de aquí, la 12700127.001 y 127.001 y permitimos todo el todas las conexiones. Con ello conseguiremos que Mautic y solo Mautic y solo nuestros, nuestro ordenador 127001 se conecte con este MSMTB para evitar que alguien pueda utilizarlo para cosas que no debiera. Comprobar, y le damos a aceptar. Y luego nos falta el configurar el servidor de Relay. Esto significa que nuestra máquina no enviará los correos directamente, sino que los reenviará a un servidor de correo de terceros, que podría ser Google, que podría ser Amazon, o en este caso vamos a hacer el Relay sobre el servidor de DigiRiders. Venimos aquí a configuración abrimos el smt client y ponemos lo siguiente, aquí en el smart host name es vuestro servidor de correo, en nuestro caso pues tenemos el de dina server, que es donde está hospedado digiriders, venimos aquí, configuramos nuestra dirección de correo, quién va a enviar los correos, en este caso soy yo, con mi password de correo, y aquí he puesto estos dos logs por si había algún problema que se configurara, si los queréis poner, los ponéis. Y si no, no queréis estar informado, pues nos no lo pongáis. Vamos a minimizar un poquito esto. Aquí. Y ahora que tenemos todo funcionando, vamos a ver y a probar la conexión. Probamos la conexión. Y como podéis ver, éxito. Significa que nuestro Mautic se ha configurado y conectado con el Mercury. Vamos a enviar un correo de prueba. Le damos al botoncito. Esperamos unos segundos, éxito. Si vamos a abrir el Mercury, podemos comprobar que aquí han pasado cositas. Vemos que se ha detectado un correo que ha llegado. Vemos que este correo se ha procesado por el SMTP server y que nuestro client ha hecho un forward de este correo a nuestro servidor en DigiRiders. Entonces vamos a ver y a comprobar si este correo ha llegado. Para ello, me he conectado con mi, con mi servidor de correo vía webmail. Vamos a refrescar el contenido, a ver si ha llegado el correo. Vamos a la carpeta de entrada y aquí lo tenéis. Miguel Oliver me ha enviado una prueba de correo electrónico desde Mautic, mi servidor local. Como está configurado correctamente, no ha ido a spam, ¿vale? porque está enviando desde una dirección de correo con un servidor del mismo dominio, con lo que no ha sido identificado como spam. Si utilizáis aquí direcciones de correo que no son vuestro dominio, posiblemente los sistemas de spam lo detecten y no es algo que deseable ¿vale? que nuestros correos de marketing acaban en el spam, con lo que hay que asegurarse que el que envía el correo y la dirección de correo son del mismo dominio para evitar este tipo de problemas. Voy a borrarlo y lo borramos porque ha funcionado perfectamente. Y para finalizar vamos a ver una pequeña aplicación para el desarrollo de código. ¿vale? Yo utilizo la de, la de Microsoft, el Visual Studio Code. Es una herramienta muy versátil que vais aquí a code.visualstudio.com y os podéis descargar. Le dais aquí a descargar y automáticamente la tendréis. Yo ya la he descargado y la tengo instalada para evitar haceros perder el tiempo con esto, porque es un paso muy sencillo. Voy a arrancarla para la que la veáis. Tiene esta pinta, vale, es una herramienta muy versátil y con incluso tiene plugins y extensiones que podéis aquí conectar cosas con PHP y este tipo de cosas, vale. Podéis aquí un montón de extensiones, si os falta PHP server, un montón de cosas. Vale, y podéis ir trabajando vuestro entorno de Mautic aquí. Vamos a ver las herramientas que Mautic proporciona para los, los, desa los, los desarrolladores, el tipo de, de documentación que, que os hace llegar. Aquí tenéis primeramente el, el blog, donde hay un montón de artículos interesantes de cómo se hacen un montón de cosas en Mautic. También disponéis de developers.mautic.com. Aquí ya es un poco más técnico y explica paso a paso cómo... Cómo construir plugins, cómo hacer temas y cómo funciona Mautic internamente, que está basado en el framework PHP Symfony. Y luego, por último, me gustaría enseñaros el foro. Tenéis el community forums, que actualmente está la mayoría de la información en, en, en inglés, pero que poco a poco y paso a paso, lentos pero seguros, la comunidad en, en español va Va creciendo, ya hay más de 100 personas aquí apuntadas en castellano, en español, y poco a poco, pues bueno, con vuestra colaboración iremos nutriendo de información en nuestro idioma para tenerlo un pelín más fácil. Venga, pues hasta aquí ha llegado la, el evento de hoy, ofrecido por, por The Riders en este Mauticom. Pues nada, si tenéis alguna pregunta, quedo abierto a todo lo que me queráis preguntar. Muchas gracias. Miguel. ¿Qué tal? Hola, muy bien, bueno, ¿eh? Con algún problemilla en el vídeo, pero, pero sí, bueno. Tú, tú, tú, yo, sí, bueno, tuvimos, este, el tema es que el, el, el códex se ve que cuando lo pasamos a, al formato para poder verlo, por algún lado pateó y, y se cortó. Menos mal que yo más o menos sabía por dónde iba y, y casi le invoco, ¿eh? Al minuto. Sí, o sea. sí, sí sí ha lo... Me encantó lo de, bueno, aquí vemos una fantástica decepción. ¡Ja, <ríe> Pero bueno, pasan las mejores familias, pasan las mejores familias. Bueno, se, se, se me olvidó arrancar el servidor de base de datos. Que... Ya, bueno, pero a ver, este, eh, mira, si no ha sido en vivo es como si hubiera sido, porque además sí, sí. está absolutamente todo. Eh, yo creo que no, no queda nada. Cualquiera que, que, que haya podido ver esto eh, lo podría seguir paso a paso perfectamente y hacerlo. O sea que... Mm. Enhorabuena porque realmente es un material que yo creo que está súper completo, eh, suma muchísimo y, y abre una puerta súper importante a todos aquellos que, lo que tú decías al principio, ¿no? Quien no tiene la plataforma o no puede o lo que sea, o quiere probar en su casa o en su, en su ordenador súper potente, de hecho, eh, creo que incluso lo hemos comentado fuera de línea en algún momento, podría tener su máutico operativo, si no apaga el ordenador. Sí. Sí, hay que hacer alguna cosilla más. No sé si la pregunta, hay alguna pregunta al respecto. Sí, sí, sí. Mira, tengo dos preguntas. Una es, una vez es que está todo configurado en local y lo tengo todo súper probado, ¿Cómo lo subo a producción? Pues bueno, primero lo que necesitas es un hosting, donde hospedarlo en, en producción, en internet. Sí. Mi recomendación es no, no tener un entorno local en tu casa, porque te sale más a cuenta ponerlo fuera. Por supuesto. Vale. Porque ellos se encargan más de la seguridad, de parchear el servidor, de todo este tipo de cosas. Entonces, pues es muy sencillo. Al final, son dos paquetes. Coger todo tu entorno de Champ y hacer un, un archivo zip mismo. Y ya está. O, o, ya, y subir todo, o subir todos los ficheros con el FTP directamente a producción. Y en la base de datos de Champ, Champ te proporciona el, el MySQL, el PHP admin. Y en el PHP admin puedes exportar la base de datos de Mautic. Te genera un fichero .sql con ¿Sí? la exportación completa de tu servidor. Uh -huh. Entonces vas a tu servidor de, de producción y una vez ya tengas cargada, que el, tu hosting te proporcionará el PHP seguramente, casi sí. todos lo tienen, pues le das a importar e importas esa base de datos. Entonces copiando los ficheros por el FTP y la base de datos de PHPmyAdmin en local a PHPmyAdmin en, en el servidor de producción, sí. pues en dos sencillos, en diez minutos lo tienes montado. Y, y, si hay, y hay, no hay que olvidarse de la, lo que hemos hecho de, de falsear la dirección de producción en el servidor local, en tu ordenador sí. local, de eso ponerle la almohadilla adelante. Porque no, si no es tu servidor, tu ordenador siempre va a buscar el servidor en el local y jamás irá al sí. de producción real. Claro. O sea, una vez lo tienes todo montado y lo has pasado, hay que acordarse de ir y quitar eso porque si no, claro, si no, no, está... no funcionará. Mira, otra pregunta que dice, ¿dónde me puedo descargar las dos máquinas virtuales que has comentado? ¿Puedes dar más información? Pues... Mm, ¿no me mandaste y, un correo. Te un correo ahora links? mismo con dos links, ¿vale? Sí. Porque en el caso de, de VirtualBox, que dije que era de Apache y es mentira, es de Oracle. <ríe> Se me no. fue la lengua ahí. El tema es que era una herramienta open source que adquirió Oracle hace, hace unos años. Y ahí es muy fácil darle al downloads porque es claramente visible. Pero en el caso del VMWare está un poco más escondido. Porque hay que usar una herramienta que se llama el, v, el VMWare Player. Y es gratuita siempre y cuando no se, no se use con fines comerciales. Entonces te, te he pasado el enlace porque es un poco complejo de, de encontrarlo. No está a simple vista. Vale, muy bien. Pues sí, yo creo que lo tengo por aquí. A ver. Vamos a copiar. Lo puedes compartir en el chat, pues los que lo quieran descargar. Lo que, lo, lo que ganas con la máquina virtual es que montas todo este entorno eh, en una máquina virtual, es decir, un ordenador, digamos, falso. ¿vale? Y entonces tu entorno, tu ordenador de todos los días no lo tocas. Entonces todo esto de instalar, desinstalar y si te equivocas, pues tu ordenador sigue funcionando bien, ¿vale? ya que no has cambiado ninguna de las configuraciones que tengas. Si lo haces todo en una máquina virtual, pues bueno, si te equivocas y fallas, pues no pasa nada, levantas otra máquina virtual desde el punto donde te quedaste y, y vas mejorando poco a poco. Bueno, pues los links eh, ya están ya están en, la, en el chat, o sea que la gente ya puede acceder a ellos si los quiere, no va a haber ningún problema. Eh, por mi parte, agradecerte agradecerte mucho eh, este tiempo que has dedicado a preparar todo eso, que te, es una aportada importante. Yo creo que es un contenido súper interesante y estoy seguro que abrirá un montón de puertas a, a muchísima gente. Muy bien. Pero bueno, agradecerte muchísimo y aprovechar para para bueno para despedirnos el canal en español con, con la presentación de Miguel cierra eh, su etapa en la conferencia de Mautic. Esperamos poder estar de aquí de nuevo en la próxima e incluso poder ser muchos más eh, los que podamos aportar contenido en español a, a toda esta comunidad que es súper interesante. Miguel, bien. muchísimas gracias. Voy a pasar a poner el videito de turno y, y bueno, y, y, eh, a continuación va a seguir van a seguir nuestros este, compañeros de Portugal que también tienen muy su bien